De la, Parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción central por Correo del Sur Radio. Este año habrá o no reactivación económica. Vamos a trasladarle la pregunta al viceministro de presupuesto y contabilidad Senón Mamani, a quien agradecemos por esta entrevista con Correo del Sur. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días. Buenos días, estimada Reika, un gusto saludar a las audiencia. Eh, al programa Redacción Central. Muy buenos días y nosotros gustosos de hablar de la reactivación económica, que son cifras positivas para el país. ¿Cuáles son las previsiones para este 2021? Considerando, eh, y, y voy a poner esto de contexto, que por ejemplo, ante el próximo la próxima finalización del diferimiento de créditos, justamente varios sectores están pidiendo una medida similar o la extensión de la misma medida, arguyendo que no ha habido reactivación económica. ¿Qué es lo que ocurre hasta fin de año en el país, según las previsiones oficiales? Bueno, nosotros preveemos un crecimiento de 4.4% hasta diciembre de este año, un crecimiento del producto de la, de la economía nacional. Sin embargo, también nosotros queremos informar a toda la población no que eh, de acuerdo al índice de global de actividad económica que es publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Dan cifras positivas hasta abril de esta gestión, es decir, hay un, un crecimiento de, del índice global de actividad económica que mide justamente todos los indicadores de todos los sectores de la economía nacional, un incremento de un crecimiento de 5.3% a diferencia del año pasado. Ustedes recordarán y todos sabemos que en eh, la gestión del gobierno de facto del año pasado, los bolivianos vivíamos una incertidumbre total. Eh, la economía había sido paralizada, una inversión pública paralizada, eh, nuestras empresas públicas prácticamente habían sido paralizadas. lo que a partir del año pasado, a partir del 2000, noviembre de 2020, con el presidente Luis Arce Catacora, lo que hemos hecho es reactivar la economía nacional. ¿Cuáles son esas reactivaciones? O sea, ¿qué, qué hemos hecho? Primero, se ha eh, fortalecido, ¿no? se ha reactivado el tema de la inversión pública, ¿no? Eh, se ha programado una inversión de 4.011 millones de dólares, de los cuales hasta mayo ¿no? se ha ejecutado 780 millones de dólares, un incremento de 95% en relación al año pasado, que apenas habían ejecutado 400 millones de dólares. Entonces ya son cifras observadas en el cual el gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo para reactivar la economía nacional. Y, y, y adicionalmente, ¿no?, el tema de las políticas de crédito y Bolivia, que es una tasa de interés de 0.05%, ¿no?, que, que se lo ha otorgado a, a todos los eh, todo el sector privado en este caso orientado sobre todo al tema de la micro, pequeña empresa, a los empresarios, y esto con la finalidad de sustituir y reactivar, sustituir las importaciones y reactivar el aparato productivo. Todas estas medidas económicas, ¿no?, obviamente adicionales, ¿no? Eh, se, ha hecho, se tiene, por ejemplo, que el sector de la construcción, por ejemplo, se ha reactivado, es donde se genera mayor fuentes de empleo en, el, en la economía nacional, y ahí vemos, por ejemplo, que el solamente el indicador de la venta de cemento y la producción de cemento se han incrementado, eh, la producción en 19% y la venta de cemento en 30%. Otro de los indicadores que también nos da una cifra alentadora Positiva es el tema de la balanza comercial. Es decir, no, eh, y tenemos una, una balanza comercial positiva, una superávit de 638 millones de dólares. Eso significa que nuestras exportaciones han sido superior a las importaciones. Entonces, acá vemos eh, eh, un claro hecho de que la economía se está reactivando, ¿no? Eh, todas las medidas, todas las medidas de políticas económicas que se ha implementado, se está reactivando, adicionalmente a esto también podemos señalar que el gobierno nacional ha emitido normativa, ¿no?, en relación al tema de la subasta electrónica, eh, el tema de la subasta electrónica con la finalidad de mejorar la transparencia y modernizar las compras estatales, y ahora, ¿no?, estamos trabajando eh, con el último decreto eh, es justamente para el tema del compro hecho en Bolivia, es decir, vamos a fortalecer, vamos a, eh, el Estado tiene que adquirir lo que produce el país, entonces ahí vemos por ejemplo el tema del, del catálogo electrónico compro hecho en Bolivia que se está socializando y se está trabajando en toda esta medida, todo ese sistema informático eh, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Entonces, estas medidas económicas, lo que nos han permitido es justamente aterrizar en dos, en dos, eh, en dos temas. Primero, se está reactivando la economía ¿no? en su conjunto con todos los actores, con todos los sectores de la economía nacional. Segundo, vemos señales, por ejemplo, el tema de la recaudación tributaria. La recaudación tributaria se ha incrementado en 30%. Al mes de mayo, ¿no?, de enero a mayo de este año ya se ha recaudado 21.426 millones de bolivianos, a diferencia del año pasado ¿no? que solo se ha recaudado 16.450 millones de bolivianos y eso tenemos que tomar en cuenta que enero, febrero y marzo no había pandemia, a diferencia de esta de esta gestión sí estamos con todas esas medidas, eh, estamos en plena pandemia, pero aún así, no con todas esas medidas hemos llegado a incrementar la recaudación tributaria con todo lo que es está, eh, y es fruto de toda esa política de reactivación de la economía nacional. Y otros sí, sí. indicadores bien importantes que toda la gente, y hoy se siente, los bolivianos sienten y en Sucre también, es el tema del de empleo, ha mejorado las condiciones de empleo, y esos indicadores se pueden ver en los indicadores que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, solamente que al por ejemplo, al mes de julio del año pasado teníamos una tasa de desempleo de 11.6%. Hoy, al mes de abril, ¿no? Tenemos cifras oficiales registradas que esa tasa de desempleo alto de 11.6% ha reducido a 7.6%. Eso significa que hay mejores condiciones de empleo en el país. Claro políticas económicas que se ha ido implementando en la economía nacional. Ahí, ahí me permito hacerle una una pregunta eh, a, antes de dejarlo seguir con sus datos, pero eh, la pregunta que se hace la, la mayor parte de la población y usted la ha debido escuchar y se la han debido plantear es ¿Por qué si hay estas cifras? Y eso pasaba antes y, y le estoy hablando de in, incluso antes de la administración de transición eso pasaba antes, decía la gente porque si las cifras en la macroeconomía pues eh, marchan bien o en este caso marchan eh, mostrando un, una mejora respecto al año pasado? La gente no lo siente en sus bolsillos eh, ¿cu ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, se va a eh, lograr recuperar la economía de ese eh, menos 11% de crecimiento registrado el año pasado? Porque si estamos hablando, por ejemplo de eh, que se tiene proyectado un crecimiento de 4.4% hasta fin de año. Entiendo que ese es el, el avance que se está logrando después de ese menos 11% del año pasado, ¿verdad? Es que todavía tendremos que esperar cuánto para, para realmente sentir esa reactivación económica. Bueno, usted mismo lo ha señalado, ¿no? El año pasado nos han dejado al segundo trimestre con una tasa de decrecimiento, es decir, eh, hemos bajado a tener un decrecimiento de 11%, en caso de 11%, ¿eso qué significa? Que se ha deteriorado deteriorado la economía nacional, nos han dejado eh, mal estacionados, si ustedes quieren un auto muy mal estacionado, en reversa, ¿no? eh, teníamos una economía paralizada, teníamos una incertidumbre, los bolivianos vivíamos una incertidumbre total, porque no habíamos no podían salir, no tenían una libre expresión, porque había un control fuerte, y obviamente un producto de eso es una mala gestión económica que ellos han llevado adelante no han paralizado la inversión pública que es uno de los motores más importantes que hoy al país le están permitiendo reactivar han paralizado nuestras empresas y obviamente fruto de eso hay mayor desempleo nosotros como economía eh, como gobierno nacional hemos proyectado una tasa de crecimiento del producto interno bruto a diciembre de esta gestión de 4.4 Ahora es bien importante señalar que esta economía paralizada, que está enferma, que estaba muy enferma, está recuperándose de manera lenta. Esta recuperación, ya también dijo nuestro presidente y nuestro ministro de Economía, de acuerdo a los cálculos que se tienen y de acuerdo a las proyecciones, mínimamente vamos a estar en un año y medio, ya saliendo de todo este eh, desfase que nos han dejado el gobierno de facto, y hoy vamos a, eh, y a partir de eso vamos a estar hablando de una... Eh, de una economía totalmente estable en un año y medio más. Pero hoy podemos hablar ¿no? de que ese camino de senda de crecimiento estamos reactivando, estamos reactivando esa senda de crecimiento y hoy los indicadores que el Instituto Nacional de Estadística nos reflejan es que el índice global de actividad económica registra un crecimiento de 5.3%, a diferencia de la gestión pasada que todas eran cifras negativas. ¿Pero producto de qué? Producto de la de la recuperación, ¿no?, de la economía en su conjunto, producto de todas las políticas que estamos haciendo, producto de la inversión pública, que hasta mayo ya hemos ejecutado 780 millones de dólares, a diferencia del año pasado que han paralizado. Hemos reactivado nuestras empresas, nuestro, nuestra balanza comercial es tenemos un superávit de la balanza comercial, eh, el tema de la actividad productiva del sector de la construcción se ha activado, del sector minero, por ejemplo, ha crecido, de acuerdo a sus índices, un 34%, el tema de la construcción se ha crecido en 18%. Estas medidas te dan ya señales claras de que la economía ya, ya se está encaminando a una recuperación. Obviamente, no es de la noche a la mañana que vamos a crecer, pero obviamente es poco a poco, y claro. en ese camino justamente la economía nacional... Esta. Y cómo, cómo siente, usted decía, ¿no? hoy ¿Cómo se sienten los bolivianos? Hoy los bolivianos, usted cuando sale a la calle, yo cuando salgo a la calle, tenemos una certidumbre total, tenemos tenemos una economía totalmente estable, ¿no? Ahora, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el, las instituciones, las entidades ejecutoras, eh, municipios, gobernaciones, eh, el aparato estatal está reactivando la inversión pública, se está ejecutando los proyectos de inversión pública, por eso es que las cifras se han incrementado a 780 millones de dólares y eso se ve en la calle, eso se ve en la economía. Y por eso también la tasa de desempleo ha caído de 11, de 11.6 a 7.6% y ya observada por el Instituto Nacional de Estadísticas registrada de manera oficial Ahí permítame Entonces, una pregunta eh, le, le, le vuelvo gracias. a cortar, viceministro, si me permite ahí permítame una pregunta justamente sobre la inversión pública que me, que me acaba de mencionar el, el gobierno está apostando a la inversión pública, ahora eh, ¿resta quizá fortalecer o, o poner en marcha eh, o, alianzas y proyectos y líneas de acción con otros sectores eh, productivos? Así es Dos, dos totalmente bien importantes que hay que señalar. Nosotros hemos reactivado la inversión pública, por eso tenemos una cifra observada de 780 millones de dólares que a diferencia del año pasado, que han paralizado. Segundo, ¿cómo trabajamos con, yo no diría alianzas, sino estamos reactivando la economía, trabajan de manera conjunta con temas del sector empresarial? Y ahí vemos, por ejemplo, que el crédito Bolivia ¿no? el crédito si bolivia que hasta 21 de junio ya se han desembolsado 161.4 millones de dólares de bolivianos. Esto es el crédito de 0,5% que se otorgan al sector empresarial que enfoca, que reactiva el aparato productivo, pero con la finalidad de sustituir el tema de las importaciones. Y ahí vemos, por ejemplo, solamente cifras bien claras, el sector, ¿no? de la micro el tema de los microcréditos, ¿no?, se han beneficiado, o sea, han hecho 1.480 operaciones, 28%. Eh, el sector de las pymes, un 2%, y el sector empresarial, 1%. Ya que es bien importante, 1.517 productores se han beneficiado de este crédito. Entonces, usted decía, como no solamente la inversión pública, también estamos trabajando con el sector privado, que apoyando a través de créditos eh, totalmente blandos, ¿no? Eh, y estos créditos se están inyectando en la economía nacional y eso, fruto de eso también se está viendo el tema de la reactivación, fruto de eso también existe la disminución de la tasa de desempleo Ahora, el gobierno está apostando, nos decía también, a la, al, al consumo de la producción nacional. ¿Cómo se logra esto en un momento en que ha crecido el, el comercio informal? Y yo le hablo sin cifras, pero de lo que veo en la calle y de los reportes que recibimos en nuestras distintas plataformas, en un momento en el que ha crecido el comercio informal y en el que ha crecido también el, el contrabando. ¿Se va a poder lograr resultados en la lucha contra el contrabando en ese momento en el que parece haber ¿ha habido un incremento de esta actividad? El gobierno nacional está trabajando fuertemente en el tema de la lucha contra el contrabajo. Contra Otro de los sectores que usted decía cómo se nota es el tema del el incremento de las empresas. Por ejemplo, de enero a mayo de este año eh, se han inscrito 7.684 nuevas empresas. Un incremento de 73% en relación al mismo periodo del año pasado. Eso significa que hay mayor, eh, eh, mayores si ustedes quieren, unidades productivas, sectores empresariales que están apostando por la economía y se están registrando, son cifras oficiales que están en, en funda empresa. A eso tenemos que sumar todas las políticas que estamos haciendo como gobierno nacional y eso te permite eh, reactivar la economía. Uno de los motores más importantes ¿no? eh, que nos han permitido, ustedes saben, la demanda interna y la inversión pública que es la que, eh, que nos da la fortaleza de seguir en esta senda de crecimiento económico que hoy eh, Bolivia está apostando que el gobierno está apostando en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo que se ha ido implementando y se ha reactivado este modelo a partir de noviembre del año pasado Algunos analistas dicen que este crecimiento que se está registrando y aún el proyectado es un crecimiento de rebote porque han mejorado también las condiciones externas bueno, nosotros somos totalmente prudentes en las estimaciones y son totalmente reales, ¿no? Ahí podemos ver incluso que organismos internacionales nos han dado cifras mucho más altas de los que nosotros hemos previsto. Y eso significa que eh, no es solamente por efectos rebotes. Hoy estamos en plena pandemia. Ustedes recordarán, ¿no? Estamos en la tercera ola que todos los todo, todo, todo el país está viviendo, no solamente los bolivianos, sino también los, las economías de la región y a nivel mundial. Pero a pesar de ello, ¿no? Nosotros, ¿no? como gobiernos, estamos apostando al tema de la inversión pública y también al cuidado de la salud. Y ahí bien, ahí estamos asignando y garantizando el 10% de presupuesto general del estado para garantizar la salud de los bolivianos y obviamente con la adquisición de las vacunas, pruebas antigimnasales eh, temas de los medicamentos entonces obviamente el gobierno nacional está trabajando y extremando todos los esfuerzos justamente eh, para reactivar la economía nacional, obviamente acompañados con todas las políticas que se tienen que ver con el tema de la salud y la educación. Entonces, eh, estamos trabajando en aquello, ¿no?, estimada Laika, eh, los indicadores económicos nos dan las señales de que sí estamos en ese camino de crecimiento, la inversión pública se ha reactivado. Entonces, nosotros agradecidos siempre por la entrevista, y muchísimas gracias a agradecerle a su programa de la Acción Central, ¿no?, del periódico. Muchísimas gracias, estimada Raika. Muchísimas gracias, viceministro. Solo muy cortito para que me responda así muy, muy, muy brevecito hablando de previsiones. Doble aguinaldo. Bueno, a, a la fecha no podemos hablar de, de ese tema, ¿no? Nosotros tienen otro tipo de medición. Claro. Saben que el doctor de Rinaldo se mide de junio a junio. Uh -huh. Nosotros hablamos de la reactivación económica y obviamente prevemos un crecimiento de 4.4% a diciembre de esta gestión. Muchísimas gracias. Estamos trabajando en aquello, estimada Reika, Hay que hablar de manera positiva, ¿no? Y la gente tiene que sentir de que el gobierno nacional sí está trabajando. Estamos apostando de manera conjunta, ¿no? Activando el tema de la inversión pública, el tema de las empresas que han sido paralizadas lamentablemente el año pasado, hoy por hoy no se habla de esa cuestión, existe una certidumbre en la economía, se siente en la población de manera positiva esas energías eh, de desactivar. Entonces, eh, muchísimas gracias, estamos siempre dispuestos eh, a cualquier entrevista que ustedes eh, abran y este espacio para, nos, para que nosotros podamos informar. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, eh, al viceministro de Presupuesto y Contabilidad, eh, Senón Mamánico, quien hemos hablado de eh, las cifras eh, del gobierno sobre la reactivación económica. Usted es parte de la noticia. Parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur. Radio.